Eh... ¿Ya? <laughs> ¿Ya? Yeah? Yeah. Eh... Este proyecto llega a nosotros eh, por el British Council, llega una invitación a nosotros directamente de ellos. Este es un proyecto que viene desde un eh, lanzamiento, una convocatoria que lanza el IMBA A nivel nacional este concurso de dramaturgia, donde reos de muchas cárceles en el país adaptan un texto, en este caso un texto de Shakespeare, adaptaron Romeo y Julieta, eh, ahora se llama Romeo y Pit Julieta, un de y una pípula americana. Y este texto salió de ese concurso y el INBA y el British Council unieron fuerzas para que esta producción sucediera con la compañía de teatro penitenciario en Santa Marta. En el British Council concebimos la tarea cultural y los vínculos con las artes por su capacidad para tener un impacto social, por su capacidad para transformar vidas, para eh, tocar puntos sensibles de la agenda social contemporánea. La gestión cultural es, eh, la entendemos como un modelo, de sello de inclusión social que apuesta por la diversidad. Y en ese sentido, el proyecto de y Pitbullieta toca todos estos elementos porque no solo habla de temas de enorme importancia para México, sino que también acude a esta experiencia muy valiosa eh, que ha desarrollado el Foro Shakespeare por años en materia de teatro carcelario porque es una oportunidad de que a través de la cultura y del arte le demos un instrumento de reinserción de readaptación real tangible y verificable a aquellas personas que pagan una condena en la cárcel. El foro Shakespeare es un centro cultural enfocado a el arte escénico que trabaja con compañías comerciales, por así decirlo, y a su vez tiene proyectos de impacto social, eh, de prevención del delito y reinserción social. Y se podría decir que es un centro integral para la difusión, divulgación, acceso al arte como derecho. El 77 es el espacio cultural del Foro Sheffield, en donde una vez los compañeros de la compañía de teatro penitenciario han recuperado su libertad, eh, pueden acudir aquí para seguir trabajando y gestionar el desarrollo de las nuevas producciones, tanto al interior de la penitenciaría como al exterior de las instalaciones del Foro Sheffield. Además, es el lugar en donde desarrollan eh, su función como profesores, talleristas de otros proyectos que buscan utilizar la cultura como como una herramienta de prevención del delito. Un poquito de mi historia de la compañía. Pues ya empecé en el 2009, desde que empezó el proyecto. Eh, comenzamos como un taller, nos convertimos en un grupo y hoy somos una compañía de teatro estable. Pues esperamos que les guste nuestro trabajo, ¿no? Vas a ver, sí actores, pero convertidos en perros. Son, por eso lo y Muleta. Y te das cuenta que los perros pueden ser más conscientes que el ser humano. Ser más, este, ser más cariñosos que el ser humano, ¿no? ¿no? ser este, más amigos sin esperar nada a cambio, y más que el ser humano, ¿no? Necesitaba adaptar un poco a hacer un trabajo que lo hizo Mariana Arta Sánchez y nos juntamos con ella una, un, una vez nada más para platicarlo, ver dónde pensábamos, sobre todo a nivel estructura y a nivel historia. Que, que se contara de la mejor manera y la, man, la manera más ágil y quedara lo más este claro posible. Eh, la risa sana. La risa nos sana como sociedad, como tejido, nos sana como personas, no, nos hace eh, reírnos de nosotros mismos y no tomarnos tan en serio. Y por tanto, pues para mí, eso es una oportunidad única en la vida, poder ir a, a un espacio así, para descubrir que hay gozo, que hay seres humanos ahí que, que tienen la necesidad y, y la posibilidad de, de gozar la vida y de disfrutar y de reírse. Pues nos dimos cuenta no solamente de la importancia del teatro en las cárceles, sino el reflejo que eso podría generar de la importancia y dignidad que tiene el teatro afuera, eh, nos pareció una herramienta valiosísima para que los que están privados de su libertad se dieran cuenta de quiénes son por dentro y de que otros espacios son posibles, o sea, de otros mundos posibles. A mí el teatro me ha dado mucho, me ha dado libertad. Pues seguir nuestros sueños, hacer lo que realmente nos gusta hacer. ¿no? Me ha servido para ampliar el panorama de, de la visión de vida. Pues más que nada aprender, a escuchar, a divertirme, a proponer, a no quedarme callado, a no guardarme nada, a depurarme. Y al leer la obra de Xolomé Pipulieta, pues empato, empato con todos los personajes y me doy cuenta de que, de que mi vida es lo más rico que tengo. Saca mi niño interior que tengo, eso me recuerda a Solomon Esta obra me ha puesto a... Enfrente a algo que nunca había trabajado. Y me divierto demasiado porque soy yo mismo. Pero la comedia es más difícil. Yo siento que hacer reír a las personas es más difícil que provocar un llanto. Transformación en mí, transformación en los otros. Y, y supongo que poquito a poquito una transformación estructural y una transformación institucional. Yo creo que el proyecto de Xolomeu y Pulieta eh, resume en muchos sentidos el diálogo cultural que tenemos en el Reino Unido y México, eh, que es un diálogo contemporáneo, pero que acude también a los temas clásicos. Y Shakespeare, quien, es el, quien está detrás de todo esto, eh, sigue siendo un clásico capaz de ser adaptado a todos los tiempos, a todos los contextos y, de, eh, y poder llevar historias universales. Uh, a un mito tan contemporáneo como el tema de la frontera. We've worked on this project all the way from the beginning with the fundamental um, idea that we're working on something in relation to love. So everything in this project has been done with love and discussed with love and created in a situation of love, which sounds contradictory when you think about where this project is. Um, this company of actors and us, they've welcomed us in to work with them, have come to this place to be something else. To be not what their past is but to be what their present is and to work towards their future. As any individual who comes to see this play, then that is an act of love and that is an act of art and I am massively proud to be doing that with them. And if people love it and they enjoy it and they say this was great, then we have done a good thing.